Napa Kichuashimi. Shimi, Dios tukuita ruraskamanda. Nupa mana ima tiarkachu. kai pacha ilyami karka. Dios tukuita rurarkami kai pachata jawa pachata paz, Tukui partipi tututa karka, yakulia tiarca. Dios Pasama yaku jawa pi Chasna kapi Dios puncha tu kuchu nisarimarca. Chasna puncha tukurca. Pairikusa minirka Chaywasha chay punchata, partita, Punchak lea partita, chutichirca, punchanesa. partita, tuta Tu Tukui Chaikunata kunata, pundata, Rurarka pundata, rurarca. Kayandi, dios Nirka Yaku ucupi, jarcana pati, puktiskashina. Chasnari, maskallawa, tukurca. Maikayaku kayaku, hawapi, maikayaku alpapi, sakirirca. Chay Churaskata hawapacha ni Shutichirka. Chasna tukurka Quinza punchapi, dios Nirka. Yaku Hutiachu chupimanda al Chasnami tukurka Ya partita, maria kunisa chutichirca. Chakiska partita, al panisa Pairaskata alimi Nirka. Chaiwasha pai nirka. Al papi Alikiwa Winnachu Tukui Muyuta Apari Yura Winnachu Tukui Kaikuna Dios Rimaskashina tukunakurka. Al papi Tukui Laya Alikiwa Winnachu Paipa Laya Mirarirka Tukui Laya Muyuta Apari Yura Kuna Winnachu Karan Laya Paipa Laya Yata Mirachisa Dios Tukui Tarikusa Ali minerka. Tukui Chaikunata Quinza Punchapi rurarkami. Chusku Punchapi Dios hawapachapi Pachapi rurarka. Punchatuta Punchaliari Kuchikunata Rurarca Punchari Kuchita Yali hatuta rurarka Indi indiniscata. Shututa Kuchita Yali Ichilanayatar Rurasa Kilianisa Shutichirka Chasnaliata Estrella Kunata Jawa Tukui kuna rikuchinakuchu, kuncha, kila, watati kunata, nisarimarka. Tukui pairi maska mandalia, tucuscata ricusa, alimi nirka. chusco chusku punchapi, rurarka. Pichka punchapi, dios nirka. Yakupi y Chacuna tukunakuchu. Guairapi, imalaya wamburi pishkukuna tukunakuchu nirka. Chasnanipi imalaya Himalaya Wamburikuna Tukunakurka Yakupi Wairapi Dios Chasnarasa Tukui Alikas Katarikusa Nirka Mirai Chitukuikuna Kaipachata Hundachichi Chasnanipi Tukui Aichakuna Miranakurka Kikinlayayata Mirarisa Dios pairuraskatarikusa Katarikusa Ali Nirka. Tukui Chaikunata Pichka Puncha Sukta Punchapi Dios Nirka. Alpapi Mirachu Tukui Aichacuna. Wagrakuna Tukui Wihwakuna, chasnaliata Sacha Aichacuna, Playapi Alpapi Himalaya Purikunapas Tucunacucho. Karanshu Pai kikilaya aicha tiachu Nisa, Chasnarimapi Tukurka, Karita Warmitapas Rurarka. Tuku chaikuna chaicuna Ali dios Ali nisarimarka. Chaywasha paikunata nirka miraichi Kai pachata Dios Runakunata Rangapa rangapa kasna nirka hakurunata rurashu, nyukanchishina kanga paracho Pai tukuya cuya chakunnata cuiracho y tiakunamanda. al papi purikunamanda Pishkukunamanda paz pasa tu cucho manda cacho Chasnanisa, dios alpata hapisa, runata rurarka, paishina kanga Chaiwasha, dios singamanda pukurka, causa runa tukungapa, tukui alikunata ruranata usha, runata raskawasha, dios chupambapi achika sumami yurakunata tarpurka, chupi shungupi chikapa causa nata ku, wayuya yurata uyachirka, chaymanda Ali cascata mana ali cascata rixichi yuratapaz chayllapi tarpurka chay yurapa wayuta miku ali cascata mana ali cascata rixi chay yuracuna pambapi dios chay churarca kuirachunisa Chasna Churasa paitarimarca. Tuku tucu yuracuna manda wayuta hapisa mikunata ushangi randi shumandalia ama Mikungichu Chay ali cascata mana ali cascata rixichi yuramanda wayuta ama mi mikusaka wañoy patukungi nirka Chai chaywasha dios tukuilaya, ilaya chacunata, chay irunapama apamurka pai churangapa. churangapa chay runaka, tukuikunata, shutichirka tuku aichakuna karindi warmindi kanakurka Irunaya zapaya, karka chasnakapi dios nirka Runa Sapalya Kausapi Mana Lichu Pairaiku Shuyana Mirka. Nirka Chasnaniskawasha dios Chairunata Wanyukta puñuchirka. Pai Punyuhuskapi dios Yukustilia Tuyuta Yukshichirka Chaiwasha Tapasa Sakirka Karipa Kustilamanda Shuwarmita Rurarka Chaimanda Karipama Pusasarikuchirka Kariwarmita Rikuza Nirka Kai nyuca tuliu manda tuliu Aichamanda Aichami, Warmi Niskata Shutichisha, Guarmi Karipamanda kata pai chicha, paí Ruraska Kaskaraiku, Washa Kausakuna caraico. Guarmi caripa manda causa cari ya kunata sakim paí pago tukusa Kausangapa, Dios runata Ruraska Uras, cari guarmi paz, Kausanakurka. Chasna kasapas mana pinganata yacha kanakurka Dios tukuipai ruraska kunatarikusa Yapali liminerka Chasna tukurka sukta punchapi Canchis punchapi Dios samarka tukuipai ruraska kunamanda